ha sido la lucha incansable de las víctimas del franquismo y los agentes sociales quienes han permitido ir dando pasos en ese largo camino en busca de la memoria, la verdad, la justicia y la reparación. Euskal Herria ya había dado los primeros pasos con la elaboración de censos, de mapas de fosas o bancos de ADN. Ahora, los últimos logros han llegado de la mano de la ley de memoria democrática que declarará ilegales a los tribunales partistas y anulará sus condenas. El acceso a los archivos, el, el derecho a la recuperación de los bienes incautados o la creación de una oficina de víctimas de la dictadura permitirán seguir avanzando. Baina bide luzea da goreindik egiteko. Egiaren torcha partzian la da goreindik. Eta victimario victimarioak babesken jarraitzen Justicia arena arloan es dute milla verachidonda y urobeitamasaspico amni, amnistia aren legea indargabetzen eta reparasio arena arloan, franquismo aren víctima, discriminachen harraichendute, o reaitik borrocachen harraich eco compromiso archen dugu. Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro. Por eso debemos enseñar en nuestras escuelas a las futuras generaciones que supuso el levantamiento militar y la posterior dictadura como pilares del sistema actual. También debemos seguir recuperando espacios para la memoria. En esta ciudad tenemos una deuda pendiente con las víctimas del 3 de marzo y precisamente en la iglesia que fue escenario de la masacre debemos impulsar la creación de un espacio para la memoria. No cejaremos en ese empeño.